Esto es lo último, solo se ve aquí en este país. El que vende droga para no hacer lo malo. Hay video por ahí. La Policía Nacional apresó a dos jóvenes acusados de varios hechos. Ambos niegan que sean delincuentes, sin embargo, uno de ellos dice que solo vende droga. Vamos a ver. Retorno. Por la sinceridad, lo hubiese... Vamos a agarrar a un patrón ahí en el motor y ustedes saben, nos pusieron una vaina ahí. Porque la policía no, dice que ustedes no, andaban dije, con una pistola y que, que tiraban no la van, pistola. Me ellos, cibers, ¿Cómo dice hermano? Ellos. Andaban nos nos ellos, cibers, que andábamos robando. ¿Qué hacen ustedes? ¿De qué trabajan ustedes? Yo trabajo, yo tengo un lavadero frente a mi casa. Okay. ¿Y, ¿Y dónde fue sí. dónde fue que pasó esto? Por ejemplo. ¿A qué hora? ¿Y entonces por qué dice la policía que usted tenía una, esa pistola? Imagínese, parolón, no, cuando sea. tienen cuartos y no hay que lo ¿No? que que ¿Cómo, ¿Cómo dice, mamá? ¿Quién quiere cuartos? Cuando hay cuartos y no hay que lo que van a hacer. Ponerle a tú un kilo, si ya parece. ¿Usted está inconsciente ah. que usted no andaba haciendo nada? Tú claro. me conoces, Gante, tú sí. eres camarada, claro. tú me conoces, claro. tú vives al lado de mi casa, yo soy nieto de Milongo. Sí, usted sí. estás... estás... no está... No tú Tú sabes que para robar yo no. lo que vendo mi droga, tú estás claro, que yo me busco en mi cuarto como un tigre en la calle vendiendo mi droga, yo no robo, yo no robo Eso yo mi droga tengo expediente eh, y lo que tengo por droga. Yo prefiero daño, vender mi un, droga. No, no, no, tú no, no robas, tú no atracas. Yo vendo tú, mi no. droga. Yo trabajo en un punto vendiendo droga que yo mismo tan claro. Yo no robo. Yo me yo busco llorba. mi cuarto vendiendo droga para no robar, para no ser pa no pa no pa no sí. si lo más hecho. Por eso, porque uh, me Yo di 27 mil pesos por ese motor. Dije que con hijo suma y tita madre venga a quitarme. Me lo ni uno. Yo prefiero vender mi droga, patrón, por eso, para ganarme los míos libres. no se le Que nadie va a decir que ese me vendió, ¿tú entiendes? Y que me atracó con un gramo. No. Yo lo vendí. Legal. También, y querían y decir que, que si yo no hice que eso era mío, que me iba a poner un kilo, aparecía el kilo era mío, ¿por qué? ¿Por qué mi patrón? Un chamaquito de 20 años, joven. ¿De dónde Delante De elegido, calle 17, frente al coimado Casa Rosario. Sí, sí, sí. El nombre es tuyo, ¿cuál es? es? Infante Pérez. Y es tuyo para. Ahí en ahí. Entonces, ¿tú crees que quieren hacer una maldad? Está. Tú no robas nada. Dios, ¿tú? mi patrón, yo no robo, ahí está claro que camarógrafo también. Yo lo que siempre he vendido mi droga para no robar y hacerle daño a nadie. Mi droga, mi oh, Señor, yo lo estoy diciendo que cuando el mundo se vaya a acabar, va a empezar por pues, República Dominicana. Va a empezar República Dominicana y va a terminar. En y va a terminar, que va a dar la vuelta, va a terminar con la mitad y va a dar la vuelta. Y terminamos aquí también. Señores, él no hace lo malo, Él vende su droga, Villalona, porque ¿no? es más normal, él no hace lo malo. ¿no? Mar, lo él vende su droga, los policías están mal con ese muchacho. Oíste pero será que ahí vende la droga y, y la está consumiendo ahí mismo, porque ese muchacho tiene el flow de vender droga, ¿eh? ¿eh? Tienen que revisarse esos niños. ¿Eh? Tiene, el, atención, el policía que lo apresó tiene que tener cuenta con ese empresario. ¿Eh? Esto nada más se ve en este país. Claro, para, así mismo, para su impuesto. Él vende su droga. No es nada, es su droga. Para no hacer lo malo, Villalona. ¿Eh? Dios mío. No, para no meterse. ¿Verdad, Villalona? Adiós. Pa para no meterse lo malo. Pa no... <risa> ay, ay, ay, ay. Para no meterse lo malo, dice el caballero. Mira, estas son una cosa de los jóvenes de este país. ¿Eh? ¿A que usted no lo agarra, Villalona? O a usted gasoy. Estoy mencionando lo serio, tú no vas en eso. ¿Eh? A ninguno lo hago lo agarran, le pusieron una pistola a Villalona, usted nunca va a ver eso. ¿Eh? Oye, oye, oye, oye, que frescura, oye que frescura, Villalona. No, ¿qué pasa? El que está envuelto en eso, que lo, lo van y lo buscan. Ahí para las 9 y domingo. ¿Quién? Villalona. Señores, pasame. Pero <risa> claro. esto es un mensaje de que ya aquí prácticamente el pupito quiere normalizar la venta de droga como. No, que esto es legal, que esto es legal. Que Ese, por eso tiene que echar, echarle tres meses adelante, por eso.